La formación técnica tiene una importancia muy grande, y más cuando se trata específicamente de ese programa de formación dual. Todos ustedes han de haber escuchado lo que son esos programas que se llevan a cabo con la participación de las empresas, el programa de formación de Infotech y los jóvenes que participan en este programa, precisamente en el Día del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotech. Propuso hoy a los representantes del sector productivo nacional la necesidad de ampliar y fortalecer lo que es el sistema de aprendizaje, tanto en el sector público como en el privado, de la mano de lo que son los centros de Infotech, señores. El Infotech. Desde mucho tiempo viene desarrollando lo que son estos programas de formación dual. Estos programas tienen una característica donde se involucran las empresas, los jóvenes que se están formando, pero lo más importante reciben la práctica y la capacitación dentro de las mismas empresas. Lograr capacitación y experiencia, eso es algo para mí de suma importancia. Vamos a escuchar lo que dice el profesor Rafael Santos Badía en la presentación de ese programa en el día de hoy. Vamos a escucharlo, por favor, jóvenes muchachos aprendan, se fidelice con tu empresa, que aprenda su método, su disciplina, que aprenda a trabajar en equipo, que aprenda a comportarse en equipo, que tenga amor por esa empresa. Lo que queremos es que ustedes participen con nosotros, pero necesitamos que haya más práctica en las empresas y eso solo se consigue a través del programa dual necesidades de las empresas, para desde ahí alar el desarrollo social, asegurarnos que las personas puedan ser insertadas a generar valor en puestos de trabajo, porque diseñemos su experiencia como una experiencia que le permita generar valor y a partir de ese valor entonces construir un país con un mayor nivel de empleabilidad, un país donde se progrese económicamente el que se inserta en un empleo y un país donde realmente la productividad nos permita atraer mayores capitales, mayores inversiones y crecer las empresas que, que hoy día tenemos. Una oferta que se fortalece con la práctica en las empresas. Sin práctica en empresas no hay formación dual. Un aprendizaje en un contexto que no solo forma... Señores, ¿escucharon ustedes lo que fue parte de la presentación, ese acercamiento que hace el, el, el profesor Rafael Santos Badías, precisamente con el sector empresarial, el sector productivo? Señores, yo tengo amigos, tengo familiares que han sido formados a través de lo que es este programa duarte Estamos hablando que en esta ocasión, precisamente, el Infotech pretende lograr la capacitación de unos 3,000 jóvenes bajo este programa, que sería muy interesante, para lograr oportunidades de trabajo. Claro que sí.